Bienvenido al Ciclo Superior en Acondicionamiento Físico de EASO Politécnico A. Este ciclo te capacita para la profesión de monitor e entrenador de actividades físicas en gimnasios, empresas de servicios deportivos, centros gerontológicos y al finalizarlo podrás trabajar como Monitor de actividades colectivas como aerobic, step, ciclo indoor, pilates, fitness acuático, etc. Con o sin acompañamiento musical. Entrenador personal, responsable de salas polivalentes e instalaciones de agua en gimnasios o polideportivos. Socorrista en instalaciones de agua. Estas profesiones deportivas del ámbito de la salud y el bienestar son muy demandadas en nuestros propios pueblos y barrios. Las salidas profesionales no dejan de crecer porque son soluciones sanitarias que hacen frente a los hábitos sedentarios actuales, así como por la variedad de posibilidades de ocio en el ámbito deportivo. Si te gusta el deporte, trabajar con personas y tienes facilidad para comunicar y ser dinamizador, te recomendamos este ciclo. El ciclo es muy práctico y dinámico a lo largo de los dos años y complementamos la formación con prácticas en empresas donde vivirás in situ tu profesión futura. Trabajamos con metodologías activas y colaborativas basadas en retos. Te ofrecemos la posibilidad de aprender en euskera con un equipo de profesores altamente comprometido y experimentado. Contamos también con especialistas externos y nos desplazamos frecuentemente a diferentes instalaciones para cumplimentar la formación. En EASO Politécnico A, estos últimos años hemos realizado un gran esfuerzo de inversión tanto en instalaciones propias como en equipamientos, siendo este un claro valor añadido de nuestro centro.